yo me contra, que no tenemos contradicción en sí mismo porque yo lo que aspiro es que se haga una, un levantamiento real para poder calificar y entonces procesar judicialmente a esa gente. Bien, gracias Carolina. Muchas gracias por los WhatsApp. Bueno, yo quiero introducirles a ustedes un tema que hay en el día de hoy, señores, nos han sorprendido en cierto modo. Pongan atención. Atención Pueblo de San Francisco de Macorís. A partir de hoy, entra en vigencia el aumento de pasaje en rutas urbanas. ¿Cómo? Sí, señor. Aquí en esta ciudad. ¿En San Francisco? Sí, señor. Como se había anunciado desde final de la semana pasada, hoy choferes de las diferentes rutas de transporte urbano y suburbana de esta ciudad han aumentado el precio de los pasajes entre 5 y 10 pesos. Que no parecería nada. No parecería nada. De acuerdo con las declaraciones de los transportistas. Han debido el aumento a las alzas en la canasta familiar. Oiga eso. Eh, de los combustibles. Que no le afecta a ellos. Porque ellos reciben subsidio por los combustibles. Además, según ellos. A la escasez de pasajeros. Y a los protocolos que deben. <risa> tampoco es verdad. Los protocolos Ellos, no, ellos lo cumplen. no cumplen con los protocolos. Llenan los carros de gente igual que antes. Según ello, a la escasez de pasajeros y a los protocolos que deben, eh, deban, deben poner en práctica para evitar el contagio del COVID-19, que les prohíbe montar determinada cantidad de pasajeros. ¿Quién le prohíbe a los pasajeros si los pasajeros, perdón, quién le prohíbe a los choferes si los choferes son dueños de este país? Sobre este último particular, hemos recibido denuncia de que en estos transportes, en algunos casos, no se está tomando ninguna medida preventiva. Quien escribió esto es muy generoso. En algunos, en, algunos, en algunos casos, no en todos, ya que no discriminan el número de pasajeros y no exigen siquiera el uso de, ma de mascarillas. ¿Están ustedes de acuerdo con el aumento eh, y consideran que es justificado o no este aumento en el pasaje del transporte público de San Francisco de Macorís? Pregunta un amigo televidente. Adelante, Yo voy Carolina. a decir lo siguiente. Lo primero es... Que nos escriban o nos llamen quienes usan el transporte público. Aquí nos escribió una señora la semana pasada que decía que la guagua estaba testada de gente. Full de gente. ¿Usted cree que las rutas van a dejar de montar o han dejado de montar sus pasajeros y que por irse con el protocolo de montar uno delante no, tú eres y dos detrás? No, imposible. No lo han hecho si ni lo fuera, van a hacer. Si eso fuera así y se cumpliera estrictamente, el primero que estuviera justificando el aumento, porque todo el mundo en esta situación tiene que hacer sacrificio. Así es. Entonces, eso por un lado. Pregunto, ¿están guardando el distanciamiento? ¿Están llevando el protocolo? Los, eh, la, la, las rutas interurbanas, urbanas y en todo el país, pero limitándonos acá, que es donde estamos hablando del aumento entre 5 y 10 pesos. Otra de las cosas que debemos de plantear. A todos nos ha aumentado la canasta básica, el costo de la vida. Los sueldos siguen siendo lo mismo. El nivel de adquisición de producción en casi todos los sectores ha disminuido. Son muy pocos los que han tenido una importante demanda y son muy específicos. Entonces, cuando tú planteas esto, tú dices, entonces, ¿a quién es que le debemos de cargar el dado? ¿Es el ciudadano que usa el transporte? ¿Quién les va a sustentar este aumento que aunque se vea poco es mucho? Porque cuando una persona tiene que pagar dos o tres pasajes o hasta uno, que gana un salario quincenal o mensual, que se planifica para tener esa movilidad porque no tiene un, un, un vehículo, una pasola, lo que sea, un motor. Entonces, es justo que esto se lo carguen ellos a los pasajeros, ¿cómo se regula el control de precios con los, con, los, con los transportes? O sea, ¿quién determina qué so, se debe de aumentar? Se debe de la fuerza. Se debe la aumentar base de aumentar no? la fuerza y el chantaje. Los choferes chantajean a los gobiernos diciendo, te paralizo el país. Así oh, se controla. Otra de las cosas, amado, entonces, el subsidio que reciben los choferes. ¿En qué punto está esto, esta, esta situación en este momento? Mira, oye, oye cómo funciona son, el tema de los choferes. Son varios temas que nosotros ¿Cómo? deberíamos de dilucidar aquí para saber si es justo en estos momentos ese aumento que Mira, se le va a hacer a la los gente. Los choferes a través de los sindicatos tienen beneficios con los, los combustibles, ¿verdad? pero también tienen con las gomas y los, y los aceites sí. que se echan. Estoy hablando de que tú, que tienes un carro de rico, como eres, un, una vaina cayena, ¿cómo se llama? Porche. Una jipeta cayena. Una Porsche, Porsche cayendo. Señores, aquí la gente, ni, ni los compañeros. ¿Tú sabes, cuánto, ¿Tú sabes cuánto te cuesta a ti cuatro o cinco cuartos de, de, de, de aceite para tu, tu vehículo? El mío, 700. ¿Eh? 700. ¿Cada, cada cuarto? No, como 500 y pico. ¿Cada cuarto? Cada cuarto, ahora. Ah, me imagino que a, un, a los choferes es, eso le saldría a bueno, 250. 250, tengo entendido. ¿Tú entiendes? O sea, a la mitad, señores. Pero también Porque el combustible. también hay que ver la especificación. Yo hablo del sintético, que es el que se recomienda sí. para este vehículo. Pero el, el combustible, el que se necesita para estos carros ya de cierta edad, son el más pesado, el, el aceite más pesado, que es el más corriente quizás, o el más económico. Pero cuando le sale a unos 275 a 300 pesos, a ellos les salen a 150, 200 pesos Mira, por pero, el subsidio. Pero además de eso, además de eso, porque el subsidio no se lo dan en gasolina, sino se lo dan en, en, en dinero, tengo entendido. No, ellos tienen un lugar donde echan. Sí, pero hay, por ejemplo, hay unos, hay, uno, hay unos que son más vivos todavía, hay asociaciones que echan el combustible en algún lugar y entonces le exigen, le piden... Para seguir echando combustible ahí, porque el grueso del sindicato va a echar combustible ahí, le exigen que le rebaje una cantidad al, al, al galón. O sea, mientras tú compras la, la gasolina premium a 200 y 220, que está más o menos... Dos, dos y no, pico. No. no, ahora la, la, la premium está dos y algo, sí. sí la otra está 197. Ok, sí, pues súmale ocho pesos, que es la diferencia entre una y otra. 197, estamos hablando de 205, ¿verdad? Mientras tú compras 205 la premium y, la, y, a, y a 197 la otra, ese, ese sindicato se la vende, esa misma bomba que te la vende a ti a ese precio, se la vende con 15, 20 y 25 pesos por debajo. Tú oye. Entonces, eso le reduce el margen al, al que tiene la bomba de gasolina. Pero, ¿Pero decir, ¿qué pasa? que ellos, de ellos, ellos usan ya gasolina, la mayoría de es gas. gas. Esa es otra cosa que, que te iba a decir. El subsidio es a la ama de casa, a la casa. Exactamente. Y ellos la consumen igual. Exactamente. Entonces, eso te iba a decir. La mayoría han cambiado el sistema a gas. ¿Eh? primero poniendo en peligro porque la mayoría de esos sistemas instalados no. de gas son, muy, son caseros son muy rústicos y pueden provocar incendios y explosiones porque no tienen supervisión no van a, a lugares donde eh, son especializados entonces también por ahí se beneficia lo que yo digo es lo siguiente el Estado sabe eso ¿por qué el Estado no toma cartas en el asunto y trata de proteger a la ciudadanía eh, buscando alguna fórmula o desenmascarando a esta pandilla de de, de, de, de, de beneficiarios del Estado, critican la corrupción, critican el que la gente se beneficie del, del gobierno, se beneficie del gobierno del partido X, pero nadie critica la corrupción del área privada. En el área privada hay tanta corrupción como en el área pública. Totalmente. Señores, aquí una bomba de gasolina, la mayoría de las bombas de gasolina de este pueblo y de este país tienen sus arreglitos. Y usted se da cuenta porque usted conoce su vehículo. Usted conoce cuando mi vehículo está en tal sitio y le echo hecho 500 pesos, sube aquí. Y usted se da cuenta que en una bomba sube ahí y en y otra no, no sube ahí. ahí. Y de, en otra no cruza de ahí. Exactamente. Mira, <ríe> el, el, el único lugar de, de, de mi entera confianza era la bomba quisqueya, la de Tomasito García. La de Tomás, sí. De Tomás es. es un hombre por ahí. Correcto. ¿Sí? Incluyendo que tú podías ir en cualquier momento, utilizar el mecanismo Puedes ir de, porque la bomba está ahí. El, el, el, el utilizar el sí, mecanismo okay. que te hicieran la prueba de la gasolina con el papel que ellos usan y los colores que que tenía era el que debía de tener. exacto no no no eso antes Pero estaban el Pero en... ya, ya en... tomás tomás en... no es el no no no está no cambió sí. ojalá que no cambie también el sistema ojalá ojalá recuerda que son empresarios de de varias bombas tomás que... hizo tomás hizo ¿eh? de esa estación cancel, de gasolina cancel. un lugar de transparencia y de tranquilidad para nosotros. Yo vení, yo me, yo, iba de, yo iba de mi casa a donde Tomás a echar, a echar combustible. ¿Y a conversar un rato con él. No, no, también se echaba un párrafo. Mira, sí. creo, que creo que. que ir por allá. Saludo a Tomás y a Neida. A la, la pregunta que, que nos hace acá, producción: que si es apresurado eh, el aumento, o sea, eh, se entiende que por el momento en que estamos, eh, ¿qué tiempo tiene el, el gobierno de Luis Abinader? Tiene dos meses. ¿Qué acuerdos se, se pueden buscar desde el, sector, eh, desde el sector de transporte a nivel del país con el nuevo gobierno? O sea, ¿qué pueden ellos lograr? Beneficioso para su sector, como todo empresario. Aquí se les llama sector público. Para mí no es público porque es privado. O sea, eso no es el Estado que se lo suple la gente. Ellos tienen sus rutas. Ellos son los dueños de sus rutas, de sus franquicias, que son costosísimas, por cierto. No todo el mundo puede adquirir una de ellas. Entonces... Me parece que sí, que es un tanto apresurado, partiendo de que nosotros estamos saliendo de una saliendo no estamos dentro de una crisis. Una franquicia para tú, tú compras una camioneta Hilux, por ejemplo, y tú no puedes viajar a, a nadie. No tienes. Tú tienes que pertenecer a un sindicato y pagarle 500 y 600 mil pesos por esa franquicia a ese sindicato. Así Porque si no, no te, te rompen el vehículo a pedra y a pago. No, que no puedes estar en las rutas. Entonces, no, no es público. Mire, le voy a decir algo. Sabemos que nosotros tenemos un país poco regulado, aunque tenemos todas las leyes necesarias para vivir regulado. Lo que nos falta es hombres y mujeres en la función pública que tengan claro que hay cosas que no se negocian. Lo que son vías, como se llama la ley de tránsito terrestre y vías eh, de comunicación. De ahí parte el control del Estado en las vías de comunicación del todo, de todo el territorio, incluyendo las vías de comunicación eh, a través del internet de, de Indotel tiene que ver con el control de esas vías de comunicación que se da por las redes y todas esas cosas obviamente cada una tiene en su ámbito una ley ¿qué está faltando? cumplimiento cuando entremos al proceso de cumplimiento y abandonemos el amiguismo y el que Está gobernando mi partido. Tenemos Está una llamada, Fran. Ajá, vamos a ver. Sí, redondea o. Okay. No, no, porque okay. el rato que tenemos aquí comentando yo he estado callado. No, redondea, no he empezado, Adelante, si adelante. adelante. Buenos adelante. días. Buenos días. Amado. Eh, con respecto al comentario del de transporte. Adelante. Aquí en San Francisco, que tenemos mucho cabos aquí también con, con el tránsito aquí en Macorís. También con los camiones que parquean frente a esos padres, que son quitar eso porque esos son vías públicas y esos lo no tienen que tener su, su comprar su, su su solar y tener su estación para ellos parquear su, su, su vehículo e igual que, que, que esa esa, esa guagua de coche público que está que viajan para y para esos pueblos ellos como son sindicatos ellos tienen que, que ellos, ellos tienen su fondo compren su su, su su terreno y hagan su plaza para que hagan su parada Igual que hace este Caribe Pre. Así es. ¿Tú me entiendes? Entonces, esa gente lo que está aquí en el Framuyón es eh, eh, también haciendo un caos también con el tránsito. El síndico tiene que buscarle vuelta a eso porque que también esa gente no puede no, no, no, trabajar así. Ellos son un sindicato, venden franquicia y que tienen que tener un fondo. Ellos son un sindicato privado porque pongan su, que hagan su estación. ¿No entiendes? Para que no, no hagan esta franquicia dentro de la ciudad. Bien, gracias, muchas gracias. Mira, adelante. Te decía yo, y ojalá que llame un ¿Sí? chofer de las rutas que están destinadas hoy a. A ¿Aumentar? A aumentar. ¿Por qué? Porque quizá hay muchas cosas de las cuales nosotros no conocemos y, y podríamos estar faltándole a la verdad. Pero de, de lo que sí estoy seguro, que nosotros tenemos todas las leyes y normas habidas y por haber para la vida en convivencia y de la pacífica y de buena relación del Estado con el ciudadano y del ciudadano con el Estado. Están todas. Lo único que no ha faltado es cumplimiento. El sector transporte, por años, desde que se, Balaguer tuvo que buscar una vía de, de, de organización, cuando creó la oficina de la OTTT, que de hecho sabemos que del sector transporte hay cientos de oficinas que controla. Yo diría cientos, pero sé que hay pero hay más de 20, con la misma función pero cada uno para mantenerse en control o, o en tranquilidad. Antonio Marte hoy es senador del empresariado del transporte, que a la vez reclaman como si fueran humildes padres de familia y no los grandes comerciantes, que hablar de mil millones para Antonio Marte es como si nada. Mil millones de pesos para él eso es. De hecho, a él le despachan la cantidad de guagua que él quiera de su cuenta. Para su transporte. Entonces, ¿de qué es que estamos hablando hoy con respecto a aumentar? Pero bueno, y hubiere. Está tranquilo, hubiere. Después que le dio eh, eh, la sirimba el que ella ve. ¿El COVID le dio? No, le dio un mareo una vez. No te acuerdas que fue, a, lo sacaron en, en camilla. Yeah. Mira una cosa. Entonces, yo digo que lo que se está necesitando aquí es que el Estado... Controle verdaderamente y asuman los controles que tienen. Con respecto a lo local, el ayuntamiento, óyame, los ayuntamientos poseen la autoridad del tránsito en la ciudad. De hecho, tratamos en aquella ocasión de crear la verdadera vinculación del gobierno municipal donde fuera que se registraran los choferes de las distintas rutas. De hecho, ellos no pueden hacer rutas por su cuenta y aquí la han hecho. Es el ayuntamiento que otorga las rutas. Pero es el ayuntamiento el más ausente en la negociación de los vehículos y las rutas. Es verdad lo que dice Amado. hay un negocio burdo, como si fuera un cartel del, transit, de, del, del transporte, que no se está, no se está transmitiendo. Lo que hoy es la solidaridad y lo que ha procurado el Estado, que en un momento como este de crisis, donde nadie está ganando más, sino menos, sí. todos tenemos que poner nuestro granito de arena. Y los sacrificios deben ser de todos, no de uno ni de dos, de todos. ¿Y tú sabes qué cosa es dolorosa? Qué que dolor. tú veas, lo dije sé, léase antiguos Ahmed, tú los ves... Llevándose preso, deteniendo, quitándole los vehículos a los conductores normales, ¿no? Lo, la gente profesionales, por cualquier cosa. No en cambio, tú esa tú ruta. O por cualquier irregularidad, vamos a decir, sí, pero, pero comparando. Pero en cambio, uh -huh. esos eso, eso vehículos de esa ruta no tienen gomas con, en condiciones de, tram, de transitar. No los tienen sí. luces en condiciones de transitar. Eh, cinturón no, no, menos me, que cinturón, ¿Tú eres? yo no he visto nunca un chofer con un cinturón, no tienen cinturón, eh, no, tienen, no, no tienen seguro, la mayoría, no tienen licencia los choferes, algunos, y están haciendo labor de chofer, entonces, caramba, esta sociedad, esta clase media, eh, es la, más, la clase media más explotada del mundo, porque encima de que tenemos que cargar con todos los aspectos económicos, también tenemos que soportar los abusos de la autoridad, que aún no estoy justificando el hecho de que yo ande en la calle sin un seguro. Sí. Lo que yo quisiera es que me trataran, me midieran con la misma vara. Que así como me exigen a mí un seguro y me quitan el vehículo si yo no lo tengo, que también se lo hagan a los choferes, pero no se atreven. Y otra cosa, amado, que es muy válida la llamada del amigo televidente que hace referencia a los puntos donde ellos establecen sus vehículos. Sí. O sea, no se parque aquí porque es zona de taxi. Ah, sí. No se parque aquí sí. porque esto es una, una parada de guagua. Sí. Oh, pero eso es un lugar público. Sí. ¿Ustedes recuerdan lo que pasó en este pueblo cuando Alex intentó movilizarlos uh -huh. y de que fueran a zonas donde hubiera más espacio que tanto necesitamos en nuestra ciudad para, el para la movilidad normal de los ciudadanos y no para un sector empresarial privado? O sea, ¿usted cree que es posible que en un parque se estacionen 5 o 10 vehículos fijos ahí y no hay quien se pueda porque te mueven te llaman no, ellos tienen una, a una persona ahí que nadie puede coger ese puesto. Una vez una vez siendo yo procurador, tenía una camioneta Nissan, que era de la procuradora, era de la procuraduría, una placa oficial con tres números. Y me paro en la en la Avenida de los Mártires, bueno, en ese en la Castillo, ¿no? La Castillo con 27, que ahí hay una parada frente a una famosa tienda de tecnología que hay ahí. Y y viene un tipo de, corriendo cuando yo me estoy desmontando. Dice, mire, ahí no se puede estacionar. Digo, ah, ¿qué pasa? No, no, porque eso es de la parada de los choferes de qué, qué sitio. Oh, qué bien. Digo, mira, pero... A mí me cerraron un día. Yo soy un ciudadano. Yo... Dice, no, no, no, usted no se puede parar. Digo, oh, está bien. Está bien, no hay problema. Si yo no me puedo parar ahí, me metí la mano al bolsillo, saco la llave. Digo, toma, si tú eres hombre, muévela, pero chequeale la placa primero antes de, de tú abrirla. Toma, muévela le pasé la llave de la camioneta y él fue y miró la placa Entonces y dijo así, ah, atento a jefe en ese sentido o sea, son, en, son sí. empresas privadas no tienen el derecho de establecerse fijos en un lugar, porque al igual que ellos pudieran estar, estar ahí, puede estar un ciudadano común, entonces son cosas que nosotros de alguna forma debemos de ir organizando y la información por acá que me escriben y recuerdo y que tú debes de recordar, Amado cuando eh, Alex, el, el, el pasado alcalde, sí. intentaba organizar en ese sentido este pueblo... De quitar esa gente de ahí con todo el respeto que se merecen, son padres de familia, merecen trabajar, pero son empresas privadas, ubiquen un lugar, una zona, cómprese un solar, eh, en su asociación, hagan lo que tengan que hacer para que ustedes tengan su puesto de trabajo, no el Parque Duarte, no los lugares públicos que les servirían a cualquiera para estacionarse o para una mayor movilidad. La asociación la de camioneros calle... sacó su sindicato de ahí, de la San Francisco con Bienvenido Fuerte Duarte, que era donde lo tenía. Y, y está en Guiza, en Guiza, no, yo creo sí, que mismo. más un poquito más allá, eso es Guiza todavía. La, sí, eso es Guisa, Ok, todavía. pues a la, más, más allá de la Codal, eso ya no es Guiza, yo creo. Eso es parte de Montenegro, no más, es de la Peña. Exacto, más o la menos. Peña. Pero está ahí y no, no ha tenido ningún problema, sacó del área de influencia sus camiones que lo estacionaban en la San Francisco de, de lado a lado. Y evitó un problema, y ellos pueden hacer lo mismo, pero no. Francis, amados, ¿recuerdan la, la galleta que le dieron al general Escolástico frente Ay. al ayuntamiento y la protesta Ay. que empezaron a hacer? Porque lo siento, amigos del transporte, se siente que son dueños de la sí. cosas pública, y no es así. Bueno. Todos tenemos el mismo derecho. Bueno, vamos a ver los whatsapp, mis amigos, vamos a ver qué, qué dice la gente. En ese sentido, vamos, tenemos algunos amigos que nos...